Sí. Hola, buenas eh, tardes. Mi soy del Departamento de Promociones Especiales de Yacel. Sí. La ¿Llamamos para que existe de unas ventajas exclusivas? Sí, sí, me, que... me gusta la, la ventaja. ¿Perdón? Sí, que, que, que, que me, me gusta mucho la ventaja. Me alegro. Sí, ¿usted sí. qué es lo, usted que tiene ahora contratado? yo el móvil el, el, sí. el, el teléfono el, el, el internet, internet el internet free sí. la película la, vale la, la, la, la tele la tele vale sí, sí. y ya está y ya está ¿no? la, la radio en la radio. Sí. Vale. Venga. Pues le voy a decir yo, ¿vale? Eh, los descuentos que tiene por venirse con nosotros, ¿vale? Sí, Para que sí. teniendo los mismos servicios, mejorándolos en este caso, ¿vale? Pueda pagar menos, ¿vale? Sí. El, ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? Me... Para dirigirme a usted. Sí. Eh, eh. Antonio. Antonio, vale. Sí, Antonio. Sí. Antonio Sí. Usted ahora, le voy a comprobar la velocidad, ¿vale?, en casa, Antonio, porque no sé si usted tiene fibra o tiene ADSL. Sí. ¿Vale, Antonio? Para poder ponerle más potencia de Internet, ¿en qué provincia vive, Antonio? En, a, en Asturias. En Asturias. ¿Y en qué localidad vive? En, en, en la de la ¿No? ¿En qué, perdón, Antonio? Caca, Dionis. Ahora me encanta, Perfecto. Dime, dime la calle, Antonio, en la que vives. Sí, calle Antonio. ¿Antonio? Sí. ¿En barrio San Antonio? Sí. ¿Y el número de tu calle cuál es, Antonio? No, la, la calle sin número. ¿La calle? La calle no, no no tiene número. Dale ¿Y tu número de teléfono fijo, Antonio, cuál es? No sé. ¿No lo sabes? No. No lo utiliza? No, ¿Y tú? ¿Que no lo utiliza? Sí. Vale, venga, pues vamos a mirarlo todo bien. Vale, Antonio. Sí. te digo. Dime. Sí. Bueno, que pensaba que me habías preguntado. Sí. Vale, repíteme el nombre de tu calle, Antonio. El nombre de tu calle. Calle... Antonio. Sí. ¿Y el número? ¿Número qué? Tres. ¿Tres? Sí. Vale. Venga, pues vamos a mirar todas las opciones, ¿vale, Antonio? Sí, sí. ¿Y por sí. dime. Sí. Te voy a poner todo ilimitado, ¿de acuerdo? Para sí. que tú no tengas ninguna restricción. Para poder hablar para el fijo, para el móvil, en el, desde el teléfono fijo a fijo, y de móviles, sí. y en la línea de teléfono móvil también, ¿vale? Sí. Vale. También. También, todo, ¿vale? Lo que necesito que me digas, o sea, esto es, en Cangas de Onís, ¿vale? Y es una casa, es una vivienda de una planta o es un bloque de pisos Sí. ¿Es una vivienda? Sí. Vale. Vale, y vuélvame a repetir el nombre de la calle, porque a mí aquí no me aparece... Calle a -to Antonio. ¿Antonio Azeca? Sí. ¿Como tu nombre? Sí. Esta a mí me aparece, pero como San Antonio, no sé si es lo mismo. Sí, sí. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Y tiene algo que ver con antiguas escuelas? Sí. Sí. Vale, bueno, pues venga. Bueno. ¿Cómo lo Me sabes? Sabe. Me aparece aquí, a mí aquí en barrio... barrio San Antonio. De, de aquí. a mirártelo bien, ¿vale Antonio? sí yo estoy aquí en, en la casa de la de la Palmera en la casa de la palmela en el, el frente de, de del parque Está calle no se ha llamado de alguna otra manera, Antonio. No sé. Es que a mí no me aparece el nombre de tu calle. Sí. A ver, que hay, mira, en la, en la, en la calle hay un coche rojo y, y un, un camión. En sí, sí, pero sí, sí, sí, sí, pero la calle, el nombre de la calle ¿cómo Ant es Antonio. Pero Antonio te llamas tú. Digo tú. Sí, tu sí. Calle. Sí, y y, y y mi calle también. Ah, se llama como tú. Sí. Porque estoy yo la calle. ¿Eh? ¿Que soy yo? Que estás tú en la calle? Sí. Vale, venga, pues vamos a mirarlo bien. ¿Con qué compañía tienes el móvil? El móvil... No sé, sé... De... A ver, a ver si bien. Es... es... Es... Es... Es... Es... Es... Es... Es... Vale, pues a mí aquí me parece que no hay cobertura, Antonio. En tu calle. Sí, sí, sí hay. ¿Que sí hay? Sí. Es que... A ver, por la calle que tú me das, yo no encuentro esa, el nombre de esa calle. Si pongo Antonio, me sale San Antonio. Bueno, sí. Entonces, yo si pongo San Antonio, a mí me parece que no hay cobertura. Sí, sí, yo yo tengo cobertura para hablar contigo. No, no para hablar conmigo sí, sí. Digo de internet. Sí, digo de internet. sí también. Espera un segundito. Vale, Antonio, dame un minutito que te lo voy a mirar bien, ¿vale? Sí, sí, ¿Es número, sí. ¿Es el número tres? Sí. ¿Te encanta Sí. ¿Y es el número tres o diez? Tres. Sí. ¿Cuál? Tres. Sí. ¿Diez? Sí. No, no, el tres. ¿El tres? Sí, sí, sí. Pues a mí aquí... Es que me aparece que no hay cobertura, Antonio. Pues, pues, pero sí, si yo pero tengo cobertura. Parece, ¿Con qué compañía tienes ahora el servicio de Internet? No, eh, eh el móvil. No, no, no, Internet en casa. Sí. Con... Tú tienes Internet, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Internet, Sí, sí. Espera un momento, ¿vale, Antonio? Que te lo estoy mirando bien. Sí. Yo tengo... Tengo... Eh, todo el Internet... Tengo... El Netflix... Tengo... La tele... El, el radio... El, el móvil... De vale, todo. Vale, espera un momento. Vale, espera un segundito. Sí, sí, Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que hay a veces... Si las calles eh, han tenido otro nombre o lo que sea No me aparece cobertura, no es que yo no te lo quiera poner sí. ¿Vale? Es que te lo estoy buscando, pero no lo encuentro Ponlo. ¿Qué? Por, por lo, la, la cobertura ¿Que ponga? ¿Te ponga? La, la cobertura Que ponga la cobertura, no sí. que eso es lo que yo quiero, que tengas cobertura Pero es que no me aparece la calle Sí, sí pero no te preocupes, venga, que volvemos a empezar. Esto es en Asturias, es Cangas de Onís, sí. ¿no? Vale, hasta ahí perfecto. Vamos a la calle, Antonio. Sí. ¿De de tu calle? Cangas. Y Onís. Dionís. Sí. Y, y... y... y... y... y... y... y... Eh, no es eh, Tresano, ni, san, ni Santuario, ni nada. No, Antonio. Pues es que aquí en, en San Antonio, si yo pongo San Antonio, me aparece como un barrio y me dice que no hay cobertura, Antonio. Pues sí hay, porque. Pues sí hay. Mira, el eh, otro día eh, me. Me compré una papilla por, el inter, por internet, por el, por el Amazon. Y, y me llegó porque. Por, y yo puse la, la, mi calle Antonio, mi número y, y todo. ¿Número? Número 3. ¿Número 10? No, 3. Esa es la dirección que tú pusiste ya, pero... Sí, a ver, sí. una cosa es que te lo... Esa es tu dirección, ¿vale? Y te ha llegado el paquete de Amazon ¿no? de lo sí, que hayas Sí, con la papilla. Te... ¿Eh? Sí, me, me ha llegado la, pa, la papilla. ¿Las pastillas? No, una... Un, una papilla. Ah, unas pastillas. No, no. Ah. U una pa pa pa-pa-papilla. Ah, vale, vale, vale. pa, pa sí, comérmela Nada, tranquilo, no te preocupes. Sí, sí. Vale. Vamos a mirar una cosa, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Una hora después? Hola. <risa> ah. Ahí estoy, estoy contigo, que te lo sí. estoy buscando. Te lo estoy buscando. No, no lo encuentro. mira Mira, si, si tú vienes por, por la calle de arriba, en mano derecha, sale por el puente. ¿Calle? Por, la, por arriba, por la calle de arriba. Vienes por la por, calle de arriba. Sí, por el, por el puente a la, a la derecha está mi casa, aquí. ¿No será en la calle Puente Romano No, no, Antonio. Pues Antonio, es que yo no, no, no encuentro, me pone que no hay cobertura aquí. Sí, sí, sí, sí hay. No me ve que estoy hablando por el, el teléfono. Sí, el, eh, sí, sí, por el teléfono sí, me refiero a internet en tu casa. A ver si. ¿sabes? A ver si me van a quitar la cobertura. Ahora. No, hombre, por Dios, tú tranquila. Por favor, no, te... no me quites la cobertura. No, no, no, no, no, ¿cómo te voy a quitar la cobertura? No, no, no, no. No me quites, por favor. No, no, no, no, no, para nada. ¿Cómo te voy a quitar la cobertura? No, no. Tú siga hablando, nada, tú sigas hablando conmigo, tú tranquilo, espera. Sí. A ver, Vamos. Y es en el propio Cangas, ¿verdad, Antonio? Sí, en el en, en canal, en ¿no? Vale. ¿Dos semanas después? Hola. Estoy, estoy aquí contigo. Sí. Espera un momento, ¿vale? Que se lo voy a preguntar a mi jefe. No te retires, ¿vale? Sí, tiene que... Que, que se ponga. ¿Que se ponga? Sí. Vale, espera un momento, vale, un segundo, Antonio. No te retires, ¿vale? Sí, sí. ¿Una hora después? Antonio. Sí. ¿Cómo? Hola, post... jefe. No, soy San soles otra vez, no te preocupes. ¿Cuál es tu ah. código postal? No, no sé. ¿No lo sabes? No. Vale. Venga, pues un segundo, ¿vale, Antonio? No te retires, por sí. favor. Te lo estamos buscando, ¿vale? Sí. Un segundito. Sí, sí. Gracias. Gracias. A ti, no te preocupes. No, te ah. agradezco a ti hablar con no, el No, manager. te preocupes. Tú tranquilo, no te preocupes. Que sí. eh, Vamos a mirarlo bien, ¿vale? Sí, mira, si sí, sí viene por, por el eh, eh, puente, sí, hace sí. la rotonda la y entra. Eh, es, me has dicho que es un bajo ¿verdad? Sí, una, sí. una casa. Una, ¿Una casa? Vale. Sí. Vale. Que la, la pared es eh, eh, eh, blanca. ¿La qué? La, la pared blanca. Ah, la pared blanca. Sí. Vale, pues esto no te... Vale, un segundo, ¿vale? No te retires, tú no te preocupes. Sí, sí. Gracias. Gracias. ¿Dos semanas después? ¿Antonio? Sí. Pues mira, te cuento, ¿vale? Eh, sí. ¿En tu calle no te encontramos cobertura? Sí, sí, yo, no. yo tengo cobertura. Pero a lo mejor en el móvil sí, ¿vale? Sí. Perfectamente estoy hablando contigo. Yo te hablo de internet en casa. Sí. No. Sí. Claro, es, a ver, lo que te he preguntado yo antes es que si tu calle se ha llamado de alguna otra manera. O recientemente le han cambiado el nombre, o... No, no, no. Antonio, la calle siempre. Antonio, pero eh, es que es San Antonio también, ¿eh? Sí. Tú dices Antonio, pero a mí me parece como San Antonio y barrio, no calle, ¿eh? Sí. Pues que no hay Mira, eh, si quieres, te, te, te mando un, una foto de la calle. No, no, no. No puedes mandar ninguna foto de tu calle. Sí. Porque tú me estás dando la información correcta, ¿sabes? Pero sí. no significa que a mí me aparezca aquí. ¿Me entiendes? Sí. Hay Entonces, un, un error o algo, ¿no? ¿Hay una? Como un, un error o un fallo. Un fallo, sí, sí, puede ser que sea un fallo, ¿me entiendes? Entonces yo lo que te quería preguntar a ti es si se había llamado de alguna otra manera la calle, pues no, para no, buscárselo no. bien. Antonio, ¿sabes? siempre la calle Antonio. La calle Antonio. Sí. Pues hijo, yo como calle Antonio a mí aquí no me aparece. Mira que te lo estoy buscando por todos los sitios, pero no me aparece. Sí. Entonces, sí, la calle está aquí yo sí. yo te mando una foto de la calle si quieres no si no si yo te creo pero que no, no tienes cobertura sabes que sí. no te puedo poner internet pero, pero si si tengo internet y, sí. y la tele el, el móvil el, el, la radio la, en EFI. En sí. sí. Tengo de todo. ¿Con qué compañía lo tienes ahora, Antonio? Lobbystar. ¿Con ¿Cómo Sí. Pues, pues entonces, dime tu número fijo, porque tienes que tener un número de teléfono fijo. Sí. Dímelo, casi sí. te lo encuentro mejor. ¿Qué No lo sé... El fijo A ver, ¿estás en casa? Sí Estás en casa Y tienes el, ¿Tienes el fijo enchufado? Sí Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa Vas a llamarme a un número de teléfono Que yo te voy a dar, ¿vale? Ya verás tú cómo lo vamos a encontrar Y así te vamos a poder hacer una oferta buena, ¿vale? Sí, sí Déjame un momento que te lo voy a mirar yo bien Vas a llamar a este número que yo te voy a dar. Vale, Antonio, tienes sí. para apuntar y así encuentro tu número de teléfono fijo y vemos bien la dirección. ¿Te parece? Sí. sí. Mira, llama a este número. ¿Nueve sí. ocho tres? Mira, 983. A ver, pega. Pe. Venga, tú tranquilo. 983 ocho sí sí cuatro cuatro sí seis dos dos dos cinco o ocho dos sí Sí. Vale, pues tienes que ll llamar ese número desde el teléfono fijo. Sí, eh, eh, eh, eh, estoy llamando. ¿Estás llamando? Sí. Pues espera un momento porque a mí no me suena. Sí, eh, eh, estoy llamando. ¿Estás llamando? No, no estás llamando. Sí, sí. Mira... No, pero nueve ocho tres cuarenta y cuatro sí sí sí nueve ocho tres cuatro cuatro seis dos dos cinco sí estás llamando desde el fijo sí pero, coge, no, que no, no, me contesta. Es que lo tengo yo al lado y a mí no me está sonando, Antonio. Sí. Mira, no, no está ya, no, no me suena, el teléfono no me suena. Otra vez. Nueve. A ver, a ver. Pero estás llamando desde el móvil, estás no en el móvil, el, el, el, el teléfono, el, el otro, ahora sí, espera, sí. Tú, tú. Llama otra vez. Otra vez. Voy a llamar. Sí, llama, llama. Que lo que quiero es coger tu número de teléfono fijo. A ver. Hola. Hola. Hola, Antonio. Eres Antonio. Sí. Vale, dame un segundo, Antonio. ¿Sí? Dime. Hola. Sí, sí, espera, espera, que estamos cogiendo, que superar el teléfono. Sí. Antonio que de A ver, espera. Es que yo tengo que buscar. Ay, no me voy a de A ver, okay. Dime, dime. A ver, eh, ¿el teléfono, lo, el otro, lo puedo cobrar? Hola. Dime, Antonio. Sí, que, que si que el, el otro teléfono, que sí. si lo, lo cuelgo ya. Tienes que llamarme a otro número que te voy a dar, porque no me aparece, ¿vale? ¿Otro? Sí. Llama al 680. No, no, no, no, que, que luego me, me, me sube la, fa, la la, factura de los teléfonos, ya no llamo más. Esto es una mierda. Esto Esto No me gusta esto, eh. si yo es por Ne necesito tu número pues en la factura de boda. No no, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no hago más. ¿Mm? A, a ayú. muchas gracias. Pero Antonio. ¿Dime? Que te estoy si, mirando tu número de teléfono fijo que tienes que tenerlo. Te te te te te te te ya te he llamado, ya te he llamado. Venga, pues habla, cuelga el teléfono. Venga, cuelga. Pero no... no quieres mi ni, ni... ni ni... Sí, dámelo, he dicho que cuelgues el otro. Sí. Venga. <risa> chú, chú, chú, chú, chú, chú. ¿Qué ¡Estamos solos! solo. Y, y, y, y toca las campanas. También. yo.